¿Aló? Y tengo que admitirte que... Y tengo que admitirte que... Siento celos cuando te veo con ese man Me siento algo triste y sé Que cuando te dejes sola luego me vas a llamar Como yo nadie te quiere Él no puede hacerlo igual Sabe que yo soy tu nene Fuera de lo habitual Él no te hace brillar Una atracción fatal que me devora por él. tengo dentro. que admitirte que Siento celos cuando te veo con ese man Me siento algo triste y sé Que cuando te dejes sola luego me vas a llamar las maneras cuando pasa por mi calle, ella no quiere que le detalle. Encima ella se raya sin nada con otra yale. y ley si Y contigo, yo me quedo. Me sabe mal pensar que no estás siempre pa' mí, pero si te hace daño, sabes que estoy yo ahí. Do you want Smoke con el crico aparte Escápate con crico para despejarte Me sabe mal pensar que no estás siempre pa' mí Pero si te hace daño sabes que estoy yo ahí Do you want smoke con el crico aparte Escápate con crico para despejarte Ma. Si te eres mi amable, vente, no te vayas Me dice que le quiere, pero yo sé que se miente Se fijo en una bala perdida Y tu mamá no me sueltes te deja sola, pues dale mami Kyle. Dile que te fuiste con tus amigas de baile. Aprovecha mami, sigo vivo para esperarte. Vamos a un hotel, yo sé que quieres olvidarle. yo contesté stay con el crico Eres a que muera, ahora puedes amarme Si sabes que lo de nosotros es cosa diferente Me sacas de lo malo, contigo es otro ambiente Yo sigo en la cancha, aunque sea para quemarme Contigo es el sabes, no puedo quejarme Ella es una G, no juega en su terreno Hace mucho tiempo que tomé su veneno Mami, tengo que admitirte Que me pongo celoso si te veo con ese gil Ya no puedo aguantarme Dime si sientes por mí o si solo te hago reír Mami, tengo que admitirte que me pongo celoso si te veo con ese gil Ya no puedo aguantarme si sientes por mí o si sí solo te hago reír tengo que admitirte que siento celos cuando te veo con ese man Me siento algo triste y sé que cuando te dices sola luego me vas a llamar sueño con despertarme en tu quelo, era la exclusiva como el amor y Veneno A veces una santa aunque lleve el infierno, yo sabes no te miento y tengo que admitirte que Siento celos cuando te veo con ese man Me siento algo triste y sé Que cuando te dejes sola luego me vas a llamar Y aunque pase el tiempo Las conexiones no se pierden Y los romances nunca mueren Aunque estés ya lejos tu alma y la mía Por siempre se van a observar de cerca